En la medicina energética se entiende el cuerpo humano como un todo, es decir, la parte física va de la mano con la parte emocional, energética y espiritual. Es por eso que las enfermedades son solo síntomas de algo mucho más profundo. Cuando una emoción no se libera en el momento que pasa, o cuando experimentamos un trauma en algún momento de nuestra vida, y no somos capaces de entender o bien sufrimos un daño emocional constante en el tiempo, la emoción queda encapsulada en el aura. En el aura se acumulan las emociones y con el tiempo éstas se pasan al cuerpo físico enfermándolo. La base de la medicina energética es entender que la enfermedad es sólo un síntoma de algo mucho más profundo. En los próximos videos aprenderás el origen de algunas enfermedades muy comunes y que con una apropiada terapia de medicina energética será mucho más fácil identificar y sanar el o los síntomas de la enfermedad. Si esta información te hace sentido y deseas sanar alguna dolencia emocional o física, me puedes escribir por interno para orientarte mejor.